La noche de este 6 de julio, Policía Estatal y Municipal montaron un operativo en los mercados Hidalgo, Morelos y Unión, al norte de la ciudad de Puebla, donde el gobierno municipal presume la operación de bandas criminales. Este cateo es el segundo realizado esta semana, pues el pasado sábado hubo una intervención en las inmediaciones del recinto comercial en el Mercado La Cuchilla. En esta zona fueron vistos por última vez el matrimonio de Jocelyn Carreto y David Baez, desaparecidos desde el 30 de marzo cuando acudieron a La Cuchilla a a comprar juguetes. En estos operativos no hubo altercados ni enfrentamientos entre locatarios y policías. Los tres operativos en conjunto tuvieron como principal propósito desintegrar puntos de alarma delincuencial en la capital poblana.